Mundo Rosy, tu canal de manualidades en YouTube, te presenta en esta oportunidad a la mamá Noel Panadera. El papá Noel lo encuentras en mi página de Facebook Mundo Rosy. Soy Rosalba López, manualista, y te ayudo a desarrollar tu creatividad manual. Quiero dar las gracias a quienes ya son parte de este canal como suscriptores. Y si tú, que quieres aprender a hacer esta linda mamá Noel Panadera, aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas dando clic donde dice suscribirse. También te invito a activar las notificaciones desde la campanita para que te enteres cuando yo publique un nuevo tutorial. Igualmente te invito a darle me gusta a este video y a que me dejes un comentario con tus opiniones. Esta mamá noel panadera nos espera con su paso a paso. Entre los materiales tenemos flis estampado, verde, rojo, crudo, franja para el cuello, rubor, sombras, cartón, moños, ojitos, alambre para las gafas, piedritas brillantes, pañolense, y piel de ángel, adornos, la botella que nos va a servir de cuerpo y también tenemos las piedritas con las que vamos a llenar la botella para que nos dé estabilidad. Entre las herramientas tenemos tijeras para papel y tela, piqueteadoras marcador borrable, otro tipo de marcador, lápiz, tenemos el jabón que nos hace las veces de tizas, un ponceador, metro, agujas y alfileres, silicona fría y la silicona caliente. Bueno, tenemos ahora las piezas cortadas según los moldes. Tenemos acá la parte con la que vamos a forrar el cuerpo que mide 38 por 27. Tenemos el círculo de la cabeza dos veces en piel de ángel cosido alrededor es un círculo de 13.5, tenemos los guantes, tenemos también el círculo para el gorro que es de un diámetro de 25, tenemos los brazos y también tenemos la parte para el pan que es de 17 x 11, un rectángulo que luego vamos a volver un óvalo, tenemos el círculo de diámetro de 3 centímetros para la nariz y el delantal, el faldón mide 80 x 7 y tenemos la pechera que es de 8 por 8 centímetros. Igualmente tenemos las partecitas, los circulitos que nos van a hacer las veces de cabello de la mamá Noela. Son dos círculos, uno de 2.8, otro de 2.4 de diámetro. Los cuales yo he cortado con las tijeras piqueteadoras, pero ustedes lo pueden hacer normalmente. Y simplemente es pegarlo como lo ven en la imagen y adicionalmente pegarle una piedrita brillante para darle un toque pues, muy particular, así nos quedan los cabellos. Empezamos con la pieza que tenemos ya lista para forrar el cuerpo de la mamá Noela, cosemos por su extremo, damos vuelta, esto mide 27 por 38 y vamos a empezar con la puntada de remate inicial y vamos a trabajar eh, haciendo un surcido con puntada envolvente. Vamos haciendo la puntada envolvente y la vamos a hacer por todo elrededor. Hemos hecho ya el surcido y acomodamos el forro en la botella. Rematamos y lo mismo vamos a hacer en la parte inferior. Les repito el mismo surcido en la parte superior lo vamos a hacer en la parte inferior. Seguimos con la cabeza la cual ya tenemos cosida, vamos a dar la vuelta y vamos a llenar del algodón siliconado. Ya una vez rellena entonces la vamos a pegar de la botella, vamos a tener en cuenta que la parte trasera coincida con la parte que se ha cosido del cuerpo. Pegamos en este momento con silicona caliente por delante y por detrás. Seguimos con la decoración de la cara. Vamos a colocar alfileres para marcar en dónde van los ojos marcamos primero la nariz y luego ponemos los puntos que nos van a marcar los ojos de esta manera Ahora vamos a hacer los lentes del papá noel, este alambre es un alambre delgado dorado vamos a utilizar un marcador con el cual nos vamos a ayudar para hacer los círculos que nos van a hacer las veces de lentes, vamos a dar varias vueltecitas, vamos como a enrollar el alambre y una vez hecha la forma entonces lo sacamos y repetimos el mismo procedimiento para hacer el otro círculo que nos hace las veces también de lente entonces vamos a tomar acá a un ladito del círculo que ya habíamos hecho volvemos a enrollar cortamos el excedente de alambre no lo necesitamos y también volvemos a girar el alambre para formar el otro lente así nos quedan los lentes de papá noel simplemente con una gotica de silicona caliente los pegamos El cuello es un rectángulo en flis estampado de 18 x 7, el cual vamos a coser por las partes eh, del revés, o sea, juntando derecho con derecho. Hacemos una puntada que no tiene que ser necesariamente la de festón. Rematamos y tenemos así ya entonces el cuello, el cual vamos a doblar y a girar de modo que el doblez nos quede hacia la parte interna. De esta manera y haciendo coincidir la costura del cuello con la del cuerpo, tenemos ya el cuello. Vamos a elaborar el gorro, recuerden que es un círculo en paño verde de 25 centímetros de diámetro, al cual le hemos hecho un hilván más o menos a una distancia de 2.5 del borde. Vamos a surcir y tomamos la cabeza de la mamá noela para medir hasta qué punto hacemos el surcido. Es importante que rellenemos para darle un poco de volumen y rellenar el vacío que deja. Ya teniendo medido el gorro, pues anudamos las hebras con las que hemos hecho el surcido y ajustamos. Para pegar el gorro, entonces empezamos por la parte trasera, colocamos un punto de silicona y nos venimos a la parte frontal y también hacemos lo mismo. Vamos a colocar punto de silicona para sujetar y seguir pegando equidistantemente. Continuamos con el cabello, para esto ya tenemos preparados los circulitos de 2.8 y 2.4 de diámetro que hemos pegado entre sí, que hemos adornado con una piedrita brillante, vamos a colocar de modo que cada circulito nos quede pegado parte en la cara y parte en el gorro de la abuelita. Para adornar el gorro vamos a cortar una tirita en flis estampado del ancho del gorro por 1 o 2 centímetros de ancho y con un moñito vamos a organizar lo que es el gorro de la mamá Noel. Vamos ahora a bordar la boca. Lo vamos a hacer con un hilo de bordar negro. Vamos a empezar ocultando la puntada inicial desde el cuello y vamos a salir en la comisura y vamos a hacer puntada del banco El paso siguiente ya teniendo la boca bordada es aplicar rubor, ya hemos pegado como han visto la nariz también, hemos pegado los ojos, las gafitas, hemos bordado la boca, aplicamos rubor y seguimos con el detalle de pegar las cejas. Comenzamos ahora la elaboración del delantal. Vamos a colocar la pechera que es un cuadrado de 8 por 8 centímetros. La ubicamos en la parte frontal y pegamos con silicona fría en este caso. Continuando con el proceso, colocamos las cargaderas que son un eh, millaré que mide 23 centímetros. Vamos a hacer lo mismo al lado y lado. Colocamos ahora el millaré que va alrededor de la pechera, vamos dando la vuelta y terminamos para luego pegar el faldón. Al faldón de 80 por 7 centímetros le hemos pasado un pespunte con el cual vamos a recoger. Una vez organizado el recogido del faldón, ubicamos la mitad en la parte delantera y desde allí empezamos a pegar con la ayuda de la silicona fría en este caso o caliente si ustedes prefieren, empezamos a pegar de la mitad hacia la parte trasera. Recuerden dejarme sus comentarios con las opiniones acerca de este video, darle me gusta, activar las notificaciones para que les lleguen los avisos cuando yo monte un nuevo video a mi canal de YouTube y por favor quienes no se han suscrito, suscríbanse y difundan este canal entre sus amistades para que cada día seamos muchos más suscriptores en este su canal de manualidades Mundo Rossi. Terminamos ahora de pegar los millares que nos sirven de cargadera, son trozos de 23 centímetros que vamos a pegar en la parte de atrás del faldón cruzando la espalda. Para terminar el delantal vamos entonces a colocar un millaré en toda la cintura de manera que se nos oculte el surcido del faldoncito. Para adornar el cuello entonces vamos a surcir una franja de más o menos 45-50 centímetros de largo, surcimos y rematamos y dejamos ya nuestro cuello de la abuelita listo. Solo que nos queda faltando, como lo vamos a ver, colocar en la parte delantera un moñito, lo mismo que en la parte trasera donde se juntan las dos partes del delantal. Para formar los brazos vamos a rellenar la parte del antebrazo y la parte del guante y luego con puntada sencilla vamos a unir ambas partes. Una vez colocados los puñitos, que son dos trozos de tela, en los cuales cosemos, doblamos y damos vuelta, entonces simplemente con la silicona líquida vamos a pegar al cuerpo de la abuelita. Los puños son dos rectángulos en flis estampado de 12 x 7 centímetros. la base para colocar a nuestra mamá noel la panadera es muy fácil es el mismo procedimiento que les quedé debiendo en la elaboración del papá noel que hicimos en la página de mundo rosy entonces es simplemente cortar en cartón dos círculos para que quede un poco más grueso dos círculos de un diámetro de 14 centímetros los cuales vamos a pegar de esta manera al paño lenzi una vez pegado entonces vamos a recortar y terminamos con el mismo procedimiento por el lado contrario una vez pegadas las dos partes de pañolenci, vamos a pegar millaré por el borde para ocultar y que no se vea el cartón para pegar a la base simplemente colocamos la silicona fría en este caso y pegamos a la base que ya tenemos preparada colocamos sobre la base hacemos presión por un momento y nos queda lista ya la mamá no de la panadera con su base en cartón para pararla y colocarla en cualquier sitio. Para hacer el pan vamos a utilizar un rectángulo de 17 por 11 el cual vamos a redondear en las esquinas, vamos a surcir con puntada envolvente, vamos a rellenar y vamos a cerrar. Una vez cerrado con las sombras, en este caso sombras de maquillaje. Vamos con el tono café y un pequeño ponceador a dar unos tonos cafés sobre este flis que es color crudo. Habiendo hecho este procedimiento de maquillaje con las sombras, con un marcador escolar vamos a trazar unas leves líneas oblicuas o diagonales que vamos a difuminar con otro pedazo de pañolensi o de ponceador. Así repetimos para dar la sensación de que es un pan. Para que la mamá Novela sostenga este pancito, entonces vamos a doblar un poco sus bracitos y con puntadas vamos a sujetar la parte de las manos o guantes a su delantal. Y luego con silicona en ambas partes vamos a colocarle el pancito. De esta manera es como hemos realizado nuestra mamá Novela panadera. Acá la pueden observar, espero que este tutorial les haya fascinado tanto como a mí. Hemos terminado ya nuestra mamá Noel la panadera y mire cómo hace de linda pareja con el Noel. Esta pareja la podrán lucir perfectamente en la puerta de sus casas cuando abran su puerta y quieran sostenerla abierta o si tienen balcón se verán divinos. Recuerden seguirme en mis redes sociales, en Facebook, en la página Mundo Rosy, en Instagram Mundo Rosy-Rosalba López. También en la cajita de descripción donde les dejaré los moldes encuentran mi contacto de WhatsApp. Y por supuesto, no olviden suscribirse a este su canal, Mundo Rosy, en YouTube. No olviden compartir este canal de manualidades y las espero en el próximo tutorial.